hola buenas tardes buenos días o buenas noches dependiendo de la hora en que veas esto cae la tarde desde mallorca y paseando eh, os cuento un pelín cómo funciona el plan de comunicación interna en una empresa y por qué debemos tener un plan de comunicación interna en una empresa en comunicación no solamente existe la parte externa la de comunicar al resto sino que Casi, casi más importante incluso es la comunicación interna. Y pasa por diversos estados que ahora os comentaré. En principio lo que tenemos que ver es, los estados en los que va a pasar esa comunicación suele ser eh, diferentes dimensiones. Una es la, la cultural, otra es la, la dimensión eh, operativa, la otra es la dimensión estratégica y también la dimensión de eh, motivacional por parte de la empresa hacia el trabajador eh, en cierto en plan estratégico que estamos elaborando ahora eh, y en varios que hemos elaborado la parte interna siempre es eh, muy importante por estas dimensiones que os he contado y que me voy a permitir eh, resumir en primer lugar lo que tenemos que tener muy claro es la orden de mando de la empresa el organigrama, el funciograma, de qué depende cada cosa y a quién tienen que reportar para poder establecer un poco los flujos de comunicación entre cada uno de los departamentos, tanto a nivel horizontal como a nivel, como a nivel vertical. Eh, eh, es importante resaltar la dimensión cultural, pero no es la única, puesto que una empresa debe de poder comunicar de manera periódica a través de los canales que se suelen usar que puede ser el mail o puede ser WhatsApp y a través del típico newsletter, sí, a través del típico newsletter, teniendo en cuenta siempre que mmm, debemos de acostumbrar a nuestros colaboradores a que esto sea así siempre, o sea, tiene que, ser una, tiene que ser periódico, pero también puede ser una comunicación de carácter extraordinario. El primer objetivo de un plan de comunicación interna es lograr que las personas de una organización ...reciban la información básica que necesitan para poder hacer el trabajo. Es una, uh, una parte operativa porque realmente uh, habla de todas las cosas... ...que el empleado necesita saber para ser precisamente operativa. ¿no? En el sentido de que necesita saber qué es lo que tiene que hacer... ...a quién reportar, quiénes son sus compañeros de área, etc. Etcétera, etcétera. El KPI o el indicador de éxito de esta dimensión uh, es que todos los empleados tienen que saber dónde están trabajando y lo que tienen que hacer. En segundo lugar, del plan de comunicación interna, tenemos que pensar en la parte más, eh, más estratégica. O sea, ya sabemos dónde están trabajando y con quién, etcétera, etcétera. Y necesitamos ese segundo objetivo, que comprendan por qué tienen que hacer lo que están haciendo y hacia dónde van. En cierto modo, tenemos que informar en esa comunicación interna de cuáles son los objetivos de la empresa, la visión, la visión, hacia dónde van, cómo está el mercado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitan formar parte de eh, los objetivos de, del sector, de, del sitio de trabajo que ellos eh, están ocupando y de eh, quién está haciendo qué. Eh, los indicadores de, de medición de este objetivo es, son básicamente pues, el, tener, el saber, esa comunicación estratégica, si está llegando o no. Y en este caso hablábamos de lo que tienen que saber por qué lo hacen, por qué hacen lo que tienen que saber, por qué lo hacen, por qué hacen lo que están haciendo. El tercer gran gran columna, el tercer gran eslabón de una comunicación corporativa correcta es para mí la más importante, es la cultural. En cierto modo necesitamos saber eh, cómo es la cultura de la empresa, en qué consiste. ¿Cuál es la cultura organizacional de la misma? Y sepamos un poco eh, qué es exactamente el, la médula de la empresa. Es, ciertamente es el factor más importante. ¿Qué es lo que nos mueve? Y ahí entra también la parte de los valores, los principios, lo que está permitido, lo que no, eh, la confianza, eh, cómo manejamos los errores, cómo aprendemos cómo nuestros empleados pueden ser buenos líderes y eh, no solamente eh, con palabras, sino con ejemplos. La idea es que todos los empleados tienen que saber cómo se hacen las cosas y tienen que sentirse parte de la empresa, parte de la cultura y además estar orgullosos de ella. Ese es un objetivo importantísimo. El cuarto ya viene de serie, es en la motivación. Si tenemos a nuestros, a nuestros compañeros, a nuestros empleados motivados porque se les informa de qué es lo que tienen que hacer, con quién tienen que partir, a dónde va la empresa y cuáles son los valores de la misma, en cierto modo lo que estamos haciendo es eh, dar motivos para que estén orgullosos. Por eso tenemos que contar, que es la parte positiva, tenemos que contar lo positivo de la empresa los logros, las perspectivas, eh, cómo estamos creciendo, eh, qué es lo que estamos haciendo bien de responsabilidad social corporativa, eh, que es confiable, que es una empresa transparente, todo eso nos hace que eh, todos los empleados eh, se motivan y quieren dar lo mejor para su empresa. Uno de los eh, importantes eh, puntos en un plan de comunicación interna es el feedback, la retroalimentación. Necesitamos saber qué opinan, tenemos que hacer encuestas, tenemos que preguntarles también qué es lo que opinan de la empresa, qué es lo que podemos mejorar de una manera constructiva. Que sepan cómo están haciendo su, trabejo, su trabajo y cómo pueden mejorarlo. Como veis es muy fácil eh, optar por una comunicación hacia todos nuestros colaboradores. También podemos hablar de una comunicación interna cuando eh, comunicamos a nuestros clientes o a nuestros proveedores. Eh, no dejemos que lo que ocurre y lo que piense la gente de nuestro modelo de negocio, de nuestro negocio, se escape de nuestras manos. Que seamos proactivos y seamos nosotros los que definimos la editorial y el contar qué es lo que está pasando, por qué está pasando y el poder sumar fuerzas para seguir el camino que nos hemos planteado en ese plan estratégico. Seguimos en este canal, en plandeenfoque.com. Mi nombre es Juan Juan Mengual. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya sabes que siempre te hay unas opciones que te expongo aquí de vídeo. Hasta luego, chao.